Bueno, y mucha atención que eh, las sospechas de que en Colombia se prepara un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro, pues son reales. Hoy, el coronel retirado John Marulanda, y que además fue presidente de Acore, que es la asociación que agrupa la reserv o gran parte de las reservas eh, activas en Colombia, dijo en la W Radio que eh, están buscando hacer precisamente lo que eh, hizo eh, las reservas en eh, el Perú que eh, más aún en Colombia cuando eh, lo que buscan es bajar a un personaje eh, que eh, fue guerrillero aquí les voy a dejar entonces lo que este señor dijo en la W Radio sí. bueno no mire yo, yo, creo, yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestar a un tipo que fue guerrillero. Y no hablo como presidente de Acore, hablo como un miembro más de la reserva eh, que eh, en sus funciones cumple con sus tareas. Entonces yo creo que eh, la fuerza púrpura, que es como se llama esta organización de 54 eh, pequeñas organizaciones, eh, pues está, está con eso en la mira. De modo que. Coronel John Marulanda, eh, el comienzo de su respuesta me deja muy preocupado. Usted habló de defenestrar al presidente. Eso, eso que usted acaba de hacer es lo más antidemocrático que yo he oído en mucho tiempo. Es antidemocrático, coronel. Explíquenos eso. ¿Cómo así que defenestrar al presidente? ¿Usted está desconociendo al presidente que fue elegido por los colombianos el, el año anterior? No, yo, yo creo en el presidente. Todos que creemos en el presidente actual. Todos hacemos votos por la democracia y todos hacemos votos porque el presidente Entonces, sí ¿qué quiso decir con defenestrar al presidente? Es que usted lo dijo. Sí. Usted lo dijo. Y eso es muy grave. Usted eh, está atentando contra la democracia, señor eh, coronel. ¿Qué significa defenestrar al presidente? Defenestrar al presidente, al presidente del Perú, claro. Ah, ah, ah, no, señor, eh, usted dijo mal. al presidente de Colombia. Sí. Usted no, no, no, hizo no, alusión no. al presidente del Perú, pues si quiere le pregunto a cualquiera de los Así pues que eh, siempre hemos tenido razón en nuestras afirmaciones, siempre he tenido razón en las afirmaciones cuando he dicho que se prepara, se preparaba un golpe de Estado blando en Colombia, eh, donde eh, estaba aliado un sector de la ultraderecha política con eh, un sector de la prensa de Colombia. Y hoy cuando se demuestra que también la Reserva Activa de Colombia, eh, o parte de esa Reserva Activa, pues lo que buscan es dar un golpe de Estado al Presidente de la República, y que se confirma además que mi apreciación del día de ayer, que la Reserva Activa se reunió en Bogotá, y que pedían sacar a Gustavo Petro desde la Plaza eh, de Bolívar, pues era eh, también una situación para contrarrestar las eh, denuncias que eh, desde la audi desde las audiencias en la JEP, hace Salvatore Mancuso. Así pues que sigan ustedes atentos, pues a través de nuestras redes sociales vamos a seguir mostrando eh, todo lo que va ocurriendo, no solamente en las audiencias de la JEP, sino lo que va aconteciendo alrededor del gobierno, que hoy se sabe ya que eh, se está preparando contra este un golpe de Estado, y esto pone en alerta máxima, a el gobierno del presidente Petro y también eh, al ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas para defender la democracia en Colombia. Un abrazo para todos y todas, soy General Usuga y nos vemos en un rato. Chao, chao.